¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Veo <ríe> unas caritas bonitas por ahí, qué lindo verlos, verlas. Bueno, mientras voy a empezar a explicar, hoy es eh, Jay Coatley, Tres Águilas. Es un día que pertenece al rumbo oeste, al elemento agua. Esto representa este lado oscuro, este, este lado como inconsciente que queremos despertar, nuestro potencial de desarrollo, nuestras emociones. Y la técnica nahuálica del día de hoy es la recapitulación. La idea y el comando, el objetivo es recuperar la, la energía. Entonces, esto tiene una relación entre el símbolo y la técnica nahuálica como para recuperar esta energía. Como, por ejemplo, el águila, esta observación, esta, esta observación amplia, esta vista plena, para poder detectar rutinas conductuales. Que eso es lo que buscamos con la recapitulación. Detectar, observar nuestros recuerdos, observar nuestros pasos que hemos dado para detectar si podemos encontrar rutinas conductuales que estanquen nuestra energía y liberarla para, para que podamos recuperar esa energía para poder tener esa cuota de energía para trabajar nuestro ensueño. Entonces en eso se va a basar la técnica anabólica del día de hoy. Vamos a recapitular un poquito. Y vamos a trabajar con las posturas de recostados, eh, posturas del oeste pero para eso también vamos a trabajar un poquito el, el balance, el equilibrio porque las posturas de equilibrio lo que hacen es centrar el foco de atención y cuando uno centra el foco de atención la energía se dirige a un punto y evitamos fugas energéticas entonces hoy voy a trabajar un poquito también con el balance y posturas de equilibrio así que bueno, los bueno, voy a invitar a que nos pongamos de pie para comenzar con la práctica no interesa que tengan el tapete ahora en este momento, lo podemos colocar más tarde Hágame un gestito, porfa, si se escucha bien, si se ve bien. Yo me pierdo en los cuadraditos, pero díganme si se, si se ve bien, si se escucha bien y ahí empezamos. Okay. Bueno, genial. ¿Hay alguien aquí con el micrófono sí. <ríe> prendido? Apaguen, porfa, los micrófonos. Bueno, vamos a comenzar con esta práctica, entonces, como comentaba hoy, del rumbo este del agua, nuestras emociones vamos a trabajar mucho con lo que es apertura de cadera donde se estancan también muchas emociones y aquí al principio para comenzar también hay algo bien importante que si no le solemos dar mucha atención que va más a nuestra postura este espacio que tenemos aquí en nuestras axilas frontales por tener esta postura esta mala postura de sentados o de parados este pequeño espacio aquí que es lo que vamos a tratar de abrir llevando el pecho por delante es lo que también hace que se acumule mucha energía ahí y nos sentimos cansados, aparte de que no permitimos que el diafragma se mueva bien para respirar libremente. Entonces vamos a ser bien conscientes, sobre todo hoy, de esto, de esta apertura de nuestro pecho, esta elevación del esternón y el corazón por delante. Ahí como buenos toltecas, primero el corazón, los hombros por detrás. Entonces vamos a tomar nuestra postura óptima de pie, alineando los segundos dedos de los pies. Vamos a crear estas líneas imaginarias, segundo dedos de los pies, rótulas, crestas ilíacas, hombros, y visualizar como si esas líneas siguieran hacia el cosmos. Luego una tercera línea media ubicada al centro del cuerpo que atraviesa nuestra coronilla, nuestro tecpac sale por el coxis, nuestro colo, y nos conecta transformándonos en canal. Somos un canal más entre el cosmos y la Tierra. Y nos disponemos a hacer ese canal, a que la energía fluya a través de nosotros, a que se encienda en esos cuellos se limpie la energía se renueve entonces vamos a tomar esta postura vamos a relajar las manos levemente pero sintamos esta biotenseridad estas dos fuerzas opuestas desde mi coxis hacia la tierra desde coronilla hacia el cielo vamos a llevar la mirada amplia hacia el frente una visión periférica sin punto específico y luego lento y suave vamos a cerrar los ojos, como si nos estuviéramos quedando dormidos. Suave, que no haya tensión en los músculos faciales. Y vamos a empezar a observar cómo todo, como toda la musculatura del cuerpo se empieza a relajar. Estamos erguidos pero no rígidos. Trabajar nuestra respiración natural. Aquí y Ahora. Empiezo a observar cómo respiro de manera natural, cómo se mueve el cuerpo para luego poder controlarla. No puedo cambiar lo que no conozco, tengo que primero observar cómo es mi respiración. Tómense unos instantes de introspección. Establezcan la intención para su práctica el día de hoy. Eso también direcciona nuestra energía, tener una intención clara, evitando fugas. Ahora lentamente vamos a, cambiar, vamos a comenzar a cambiar la respiración. Y vamos a inhalar bien profundo por la nariz, llenando pulmones, abriendo la cavidad torácica a 360 grados y exhalo por la boca suelto, libero, todo lo que no me pertenece, lo suelto, inhalo, bien profundo por nariz, dejen que su caja torácica se amplíe y exhalo, por la boca, suelto, una última vez, inhalo, bien profundo, Sientan su espalda también y exhalo, perfecto, ahora vamos a lentamente abrir los ojos, Vamos a tomar, jalando esta energía de la tierra con nuestras manos y vamos a colocar nuestras manos en puños cerrados en nuestro centro de poder, como si nos colocáramos un cinturón abdominal, un cinturón de poder. Codos hacia atrás, manteniendo el pecho, el corazón por delante, abierto, como si me ataran con un cinto por detrás de los codos. Seguimos llevando el hueso cúbico hacia el ombligo, mantengo esa postura. Y desde aquí ahora vamos a comenzar con nuestro saludo a la Ocampa. Vamos a comenzar a abrir los rumbos, a conectarnos con los elementos y con todo lo que nos rodea. Entonces vamos a cruzar el puño derecho hacia el hombro izquierdo, inhalando, concentrando nuestra energía. Y al exhalar vamos a extender ese brazo derecho, ofrendando el corazón, la práctica, y abriendo el rumbo Trampa, el rumbo este, rumbo masculino de movimiento, de acción el rumbo por donde sale el sol, voy a conectar unos instantes con ese rumbo, pero sobre todo con esa energía de movimiento, con esa energía masculina que todos tenemos, y la vamos a jalar hacia nuestro centro de poder para la práctica. Voy a llevar pie derecho por delante del pie izquierdo, y manteniendo esa biotensería, esas dos puntos opuestos, inhalo, elevo talones, y exhalando de un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones, Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo derecho, ofrendo el corazón, la práctica, pido permiso. Y abrimos el rumbo trampa, el rumbo norte, el rumbo de nuestros ancestros, difuntos, chamanes. Y me conecto unos instantes con esa energía ancestral, con esa sabiduría en lo oculto. En el aire me conecto con ese elemento, con mi respiración y jalo esa energía hacia mi centro de poder. Doy un paso con la pierna derecha hacia adelante, inhalo, elevo talones y damos un cuarto de giro hacia la izquierda. Deposito talones. Inhalo y cruzo el puño de derecho hacia el hombro izquierdo. Exhalo, extiendo el brazo derecho, ofrendo el corazón, la práctica hacia allí, el rumbo donde moran los seres femeninos, la energía femenina, el agua. Es el rumbo que rige el día de hoy. Vamos a conectarnos con esa introspección. Sobre todo con esto de dejar de juzgar, dejar de mirar hacia afuera y que esa visión amplia se amplíe hacia nuestro interior. Y voy a tomar esa energía hacia mi centro de poder cruzo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo y levanto talones, y exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones, inhalo, cruzo, unio derecho hacia un izquierdo, concentro la energía, exhalo, extiendo ese brazo derecho, frente el corazón, la práctica, y abrimos el rumbo sur, Witzlampa, reino animal, mineral, vegetal, todo lo que nos rodea, nos reconocemos como fractal de esa madre tierra, de esa naturaleza, somos lo mismo. Y con todos los elementos. Y traigo esa energía de la tierra hacia mi centro de poder. Esa fuerza de voluntad. Cruzo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo y leo talones. Y exhalo, deposito los talones, quedamos donde comenzamos. Vamos a relajar los brazos y ahora los vamos a estirar. En este gesto manual vamos a juntar todos los dedos de las manos a la excepción de los pulgares y vamos a apuntar hacia la tierra conectando, dejando que los hombros desciendan, que el pecho se abra, cierro los ojos y vuelvo a transformarme en este canal. En esta experiencia sutil como cuerpo humano entre lo visible y lo invisible. Luego abrimos los ojos suave y ahora levanto los dedos hacia los lados del cuerpo y empujo con las palmas hacia la tierra. Acá separen sus dedos, activen. Empujen desde la base de las palmas hacia la tierra. Estiro por completo. Mantengo ese estiramiento. Y aflojamos, ahora vamos a relajar todo el cuerpo Y como es de mañanita bien temprano vamos a comenzar de un modo especial Haciendo un poquito de tapping en el cuerpo para activar toda la fascia, sistema linfático Y que nos ayude para la práctica Entonces, relajando el cuerpo vamos a empezar a hacer pequeños golpecitos Con la yema de nuestros dedos comenzando desde la coronilla Tienen que ser golpes chiquititos, cortitos, pero concisos Perdona, no, se, no no te ves en la pantalla ¡Ah, gracias por avisar! <ríe> ¡Qué bueno! Eh, ok. No sé qué está sucediendo. ¿Se ve como las letras en vez de...? de... Intenta desactivar tu cámara y luego activarla. Y luego activarla. Ahí está. Ahí está. Ah, perfecto. Gracias. Gracias por avisar. Cuando pase así hace mucho tiempo, sí, por favor, avisen, Porque yo no me acerco a leer. Eh, veo todo muy pequeñito, por eso... Gracias, Eva. Entonces, decía... Vamos a comenzar entonces con esta técnica que se le llama tapping, que es estimular diferentes regiones del cuerpo, estimular la fascia, el sistema linfático, con pequeños golpecitos. Entonces vamos a comenzar a hacer pequeños golpecitos sobre nuestra coronilla. Activando TECPAC. Tienen que ser concisos y fuertes, que se sienta el rebote, el toque con el hueso. Vamos bajando hacia nuestra frente, entrecejo, estimulando ahí el área de chalchibuchos, la gema, las sienes. Vamos por debajo de los ojos, golpes constantes, rapiditos, firmes, luego debajo de la nariz, en la mandíbula, en la garganta, el área de topili, ahí la la tiroides, estimulando, vamos bajando hacia el timo, área de Xochitl, dejen que ese corazón se expanda, practicando desde este lugar y no desde la mente, sigo bajando por el costado hacia la derecha, hacia el lado de nuestro hígado, corro luego hacia el lado izquierdo, vasos, y luego desde acá detengo y con la mano derecha, lo que se le llama aquí el punto karate, me voy a estimular desde el, desde el hombro, desde el cuello, hombro para abajo por la cara frontal del cuerpo. La cara frontal es donde finaliza en palma. Entonces desde arriba hacia abajo vamos golpeando hasta la punta de los dedos. Luego giro, cara posterior del cuerpo, desde arriba hacia abajo, vamos estimulando hasta la punta de los dedos. Y con el otro lado sacudo la mano, hombro para abajo, hay un micrófono que está abierto, por fin si lo pueden silenciar. Luego la cara posterior del, del brazo. Aflojo, abro, cierro, abro, cierro dedos, sacudo manos y ahora vamos desde zona de inglés, Desde ahí, zona de inglés. Luego coloco los dedos meniques, el punto karate, y desde ahí vamos hacia abajo por nuestras piernas. Aquí procuren no redondear la columna. Flexiono piernas, columna erguida y vamos bajando, estimulando hasta la punta de los dedos luego por la cara posterior, levanto, voy a colocar, ya desde aquí empezamos a trabajar el balance, coloco la planta del pie, cierro la mano en puño, la del pie que ustedes quieran y me empiezo a dar pequeños golpecitos, eso, libero, sacudo esa pierna y vamos con la otra, nos damos pequeños golpecitos. Si por momentos no se puede ver, traten de seguir la voz. Traten de concentrarse y seguir el hilo de la voz. Porque yo hablo muchísimo y se puede seguir la práctica siguiendo la voz. Inclusive la pueden hacer con los ojos cerrados. Sacudamos las piernas. Y ahora tomamos postura óptima de pie, tal cual comenzamos. Vamos a comenzar a estirar los laterales del cuerpo. Brazos por los lados del cuerpo. Al inhalar vamos a comenzar a elevar los brazos por los lados del cuerpo, altura de hombros giramos palmas hacia el cielo, seguimos elevando los brazos, elevando por completo, y descienden los hombros hacia la tierra, los brazos quedan extendidos. Ahora exhalando nos vamos a ir hacia el lateral izquierdo, estirando todo nuestro cuerpo hacia ese lateral izquierdo, creando espacio en el área blanda entre las costillas bajas del lado derecho y la cadera del lado derecho. Inhalo, paso por el centro del cuerpo, exhalo, me extiendo, me estiro hacia el otro lateral. Sería de un lado una extensión, del otro lado una flexión lateral. Inhalo, paso por el centro, exhalando vamos liberando los brazos hacia los lados y hacia el piso. Vamos a separar las piernas un poco más del ancho de caderas, casi un doble ancho de caderas. Flexiono rodillas. Y vamos a llevar nuestras rótulas otra vez apuntando hacia los segundos dedos de los pies. Flexiono un poquito más la cadera, abro los brazos a la altura de los hombros y es aquí vamos a empezar a moldear nuestra respiración. Vamos a bajar hacia la tierra, tomando esa energía de la tierra, entrelazando los dedos por el centro, inhalando. Cuando llego a la altura de sotchutl, giro las palmas hacia el cielo y empiezo a empujar empujo, empujo, empujo, empujo, hombros bajitos retengo, me quedo en ese vacío y me observo en ese vacío, observo en la mente en el vacío, inhalo y ahora estiro, amplifico, exhalo y desciendo con la columna lo más erguida, inhalo, jalo esa energía de la tierra, la empiezo a elevar hasta el centro del esternón, cuando estoy en ese punto giro rotando las palmas hacia el cielo y empiezo a extender piernas, a extender brazos, a empujar, y continúo, inhalo, amplifico, exhalo, desciendo, jalo esa energía de la tierra, sigo recogiendo. Y cada uno va a continuar ahora con este movimiento en base a su propia respiración. Yo les voy a avisar ahora un ratito cuando hagamos otra retención. Por ahora sería inhalar y exhalar con la columna bien erguida, teniendo en cuenta esto de que cuando trabajamos con energía, no hay espacios vacíos, entonces hay resistencia, es como si estuviéramos cargando algo. Pueden visualizar su huevo energético, cómo lo estamos limpiando, trabajando con esa energía que nos rodea, que nos pertenece justamente a nosotros, a lo que es nuestro. Vamos a hacer uno más, mirando por el centro. Luego cuando nos estemos estirando los brazos hacia el cielo, y vamos a detener, vamos a detener en vacío otra vez. Así en pulmones, retengo y me observo en ese vacío. Y ahora inhalando, amplifico, estiro los brazos por los lados del cuerpo hacia la tierra y exhalo a flor, relajo. Vamos a volver ahora entonces a la postura inicial, pies debajo del ancho de las caderas del cuerpo de cada uno, vamos a empezar a elevar los brazos por delante del cuerpo hacia arriba, a medida que vamos flexionando nuestras piernas hacia atrás, entrando en una sentadilla profunda, entonces al inhalar voy elevando brazos y al exhalar caigo profundo en esa sentadilla hacia atrás, y aquí voy a tener este cuidado de que mi centro no se abra y no arquear creando esta lordosis lumbar, sino que mantengo la pelvis y el sacro neutros. Y voy bien profundo en esa sentadilla. Inhalo profundo, exhalo. Y ahora inhalando voy a apuntar las palmas hacia la tierra y como si empujara esa energía a la tierra voy a empezar a ponerme de pie. Inhalo, empujo esa energía exhalo, suelto y ahora vuelvo, ahora como si levantara la energía con las palmas hacia el cielo, inhalo y voy elevando brazos a medida que me voy sentando, exhalo y entro en esa sentadilla profunda con las palmas mirando hacia el cielo, eso también me ayuda a rotar los hombros externamente hacia abajo y hacia atrás, abrazo esta línea media desde costillas posteriores hacia costillas frontales, giro palmas hacia la tierra, inhalo y empujo, exhalo, alineo, vamos de nuevo, jalo esa energía de la tierra, inhalo la elevo, marco esta línea, y acá es súper importante que mis rodillas vayan hacia atrás, no dejen que sus rodillas se vengan para adelante, para que no trabaje la articulación, sino sus músculos, me voy hacia atrás, alineo la cabeza con la columna, mantengo, respiro, nos vamos preparando para la primera postura del rumbo sur, y a otro Giro palmas, inhalo, empujo, exhalo, postura de pie inicial. Jalo esa energía de la tierra, colocamos nuestro cinturón de poder, puños hacia caderas, codos hacia atrás, rodillas semiflexionadas y vamos a entrar en la postura del guerrero. Vamos a primero colocar la intención direccionando la energía, me dispongo a pelear la última batalla esta última batalla contra mis miedos debilidades nuestra guerra florida inhalo y al exhalar entro en esta sentadilla leve primero hacia atrás es un poquito exhalo rodillas hacia atrás columna erguida luego inhalo nuevamente exhalando entro en una sentadilla un poquito más profunda cierro los ojos intención me dispongo a pelear mi última batalla inhalo profundo Exhalo y entro lo más profundo que pueda en esa sentadilla, activando este centro, esta fuerza de voluntad, esa perseverancia, para llevarnos luego a nuestra vida diaria, todo lo que necesitamos, esa fuerza de voluntad para recuperar nuestra energía. Ahora abro los dedos en las manos, los separo en todo lo que sea posible, inhalando empujo la tierra y me pongo de pie, exhalo. Me observo, observo en su cuerpo, su piel, sensaciones más sutiles. Jalo la energía de la tierra, coloco en el centro de poder. Inhalo profundo, exhalo y entro en Diabotol. Me quedo, respiro, me dispongo a pelear la última batalla. Inhalo profundo, exhalo y entro un poquitito más hacia abajo. Los glúteos quieren ir hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás y esa columna en esa línea erguida, sin rigidez, abrazando el centro. Inhalo profundo y exhalando entro más hacia abajo todavía. Lo más hacia abajo que pueda, trabajando desde esta perseverancia, no desde un lugar de queja. Abro los dedos en las manos, los separo, inhalo y empujo la tierra. Exhalo. Y vamos a ir por última vez. Jalo esa energía de la tierra. Coloco mi cinturón de poder, mirada hacia el frente, el corazón abierto, inhalo, exhalo, entro en la postura, me dispongo a pelear mi última batalla. ¿Cuáles son esos miedos, esas angustias, esos enojos? Es nuestra maestría contra nosotros mismos. Inhalo, exhalando bajo un poquito más en la postura, y ahora vamos a trabajar en vacío otra vez, vacío en pulmones, y me observo en ese vacío, observo qué sucede, qué es lo que primero aflora, me observo en ese vacío, no respiro, no respiro, inhalo y exhalando vamos lo más profundo que podemos hacia atrás, con mucho amor y respeto hacia nuestro cuerpo, protejan sus rodillas, las rodillas nunca pasan la línea de los dedos, siempre hacia atrás, siempre hacia atrás, nos disponemos a pelear esta última batalla, abro los dedos, los separo, inhalo y empujo, exhalo, y nos ponemos de pie, vamos a sacudir un poquito el cuerpo perfecto, ahí ya vamos entrando en calor con todo el tren inferior notando esta apertura en las caderas vamos ahora a pasar el peso del cuerpo sobre la planta del pie izquierdo para estirar un poquitito la musculatura que estuvo trabajando me voy a tomar con mano derecha el tobillo derecho y el brazo izquierdo se va a ir hacia el cielo y aquí hay unos eh, ajustes muy importantes para la alineación cuando estamos aquí el pie derecho va en flex, significa el talón hacia afuera, deditos hacia ustedes. Y acá mi hueso púbico lo traigo hacia mi ombligo. Y el coxis viene directo hacia la tierra y empujo con el coxis hacia la tierra. Y por último el hombro izquierdo baja, bien lejos de la oreja. Pero hagan ese ajuste con su coxis y su pelvis, porque si quedo acá flojito, arqueando la columna, no estira nada. Ahí, lo alineo y empujo hacia la tierra. Pie en flex. Aflojo, suelto, y en el otro lado paso el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, miro un punto fijo, eso me ayuda también al equilibrio, y me tomo el tobillo izquierdo con mano izquierda. Elevo brazo derecho, bajo el hombro, pie izquierdo en flex, talón hacia afuera, deditos hacia ustedes, y empujo con mi coccis hacia la tierra. Y otra cosa que no dije previamente, rodillas juntas. Si acá mi rodilla se empieza a abrir, ya el fémur empieza a entrar mal en la cadera. Rodillas juntas. Estiro, que se estira ahí ese cuadro, ese extensor de cadera, estiro. Aflojo, sacudo. Y ahora vamos a entrar en la primera postura de equilibrio. Vamos a mirar un punto fijo y esta vez todos los pasos van a ser más lentos. Lo voy a ir mostrando ahí por partes. Vamos a pasar el peso del cuerpo sobre la planta del pie izquierdo y vamos a levantar el talón derecho extiendo los brazos hacia los lados, y acá también vamos a colocar un gesto manual, vamos a llevar nuestros dedos mayores, eh, índices, mayores y anulares, hacia el centro de las palmas, índices, meñiques y pulgares van a quedar hacia abajo, haciendo este gesto de antenas y conexión hacia la tierra, entonces desde ahí voy a dibujar un medio círculo con los deditos de mi pie derecho por delante del pie izquierdo, y lo voy a deslizar hacia atrás, hasta que el talón derecho queda sobre la espinilla del pie izquierdo. Luego desde acá voy a chequear esta alineación en mi columna. Y sin perderla voy a inhalar. Y al exhalar voy a flexionar ambas piernas. Sin permitir que se arquee la columna. Manteniendo esta firmeza en el centro. Inhalo, estiro. Exhalo, flexión. Inhalo, estiro. Exhalo, flexión. Y lo hacemos varias veces más. Inhalo, estiro exhalo, flexiono, inhalo, estiro, y acá me quedo. Ahora voy a empezar a deslizar ese pie derecho por la cara frontal de la pierna izquierda, vamos a tratar de no ayudarnos con las manos, lo voy a elevar hasta lo más alto que pueda, y luego lo voy a llevar por la cara interna de la pierna, sin ayudarme con las manos, notando hasta dónde puede subir, y acá también es bien importante que el pie no quede sobre la rodilla, o por abajo de la rodilla o por arriba de la rodilla contraria estabilizo la postura, y ahora vamos a llevar el brazo derecho hacia el centro, hacia el corazón, y el brazo izquierdo hacia la izquierda. Y los dedos, este gesto manual que estábamos haciendo, va a apuntar hacia el piso, hacia la tierra. Los hombros descienden y los codos a la altura de los hombros. Cierren ese centro. Y ahora aquí vamos a empezar a trabajar con esta respiración este movimiento, esta respiración barredera, que sirve para recapitular. Para recolectar nuestra energía. Como siempre, el que desea se puede quedar aquí. El que siente que quiere y puede, vamos a llevar la cabeza sobre el hombro derecho. Y aquí vamos a comenzar a inhalar. Y a medida que vamos inhalando, vamos pasando por el centro. Con la cabeza. Recolectando toda la energía que nos pertenece. Observando sin intervenir. Y cuando mi cabeza llegue hacia el hombro izquierdo, vamos a exhalar. Uh, soltando liberando todo lo que no es nuestro. Y así voy a continuar. Voy a volver, inhalando hacia el lado derecho, recolectando toda esa energía. Y cuando llegue hacia mi hombro derecho, voy a soltar en una exhalación todo lo que no me corresponde. luego por última vez. Desde la derecha vuelvo inhalando hacia la izquierda. Y al llegar hacia el hombro izquierdo, suelto, vuelve la cabeza hacia el centro y tal cual armé la postura la voy a desarmar, nunca bruscamente, extiendo los brazos primero hacia la tierra, traigo la pierna derecha mirando hacia la cara frontal y la deslizo por ese frente, dibujo ese medio círculo que dibujé al principio y entro en la postura inicial, estiramos las manos, cierro los ojos y me observo, Observen el somiferio derecho, somiferio izquierdo. Si pueden llegar a notar o a distinguir alguna diferencia sutil. Observen la planta de su pie que estuvo siendo la base. El centro del cuerpo. Y ahora nos preparamos para hacer lo mismo del otro lado. Vamos a pasar el peso ahora sobre el lado derecho. Levanto el talón izquierdo. Estiro mis brazos hacia la tierra. Coloco el gesto manual. Y luego voy a dibujar un medio círculo con mi pie izquierdo hasta que el talón quede por delante del pie derecho, el talón izquierdo. Y luego los deslizo hacia atrás. Quedaríamos ahí. Ahora voy a inhalar y al exhalar voy a flexionar piernas. Luego inhalo y estiro. Exhalo y flexiono. Al flexionar recuerden no quieven sus lumbares, mantengan su centro firme. Abrazando este centro constantemente, al inhalar estiro, al exhalar flexión. Luego cuando nos quedamos de pie, vamos a empezar a deslizar la pierna izquierda por la cara frontal de la pierna derecha lo más arriba que puedo. Y luego la llevo por la cara interna del muslo derecho, abriendo, entrando en esta postura del danzante. Vamos a extender el brazo derecho hacia la derecha, el izquierdo hacia el centro del pecho y ambos deditos apuntando hacia el piso, hacia la tierra. Queremos seguir conectando. Entramos en esta postura del danzante. Vamos a resonar con la música del universo. Entrar en armonía con todo lo que nos rodea. Y podemos comenzar. Solo el que quiere, el que puede. Llevamos la mirada sobre el hombro izquierdo. Y desde ahí voy a comenzar a inhalar llevando la cabeza por el centro, haciendo esta respiración barretera, recolectando, observando solo lo que me pertenece, para que cuando la cabeza llegue sobre el hombro derecho, exhalo y libero. Y continúo, inhalando desde la derecha hacia la izquierda, vuelvo, movimientos suaves, y cuando llego a la izquierda, exhalo, libero. Por última vez, inhalo, regreso, yendo hacia el lado derecho, suelto. Y ahora inhalando, llevo la cabeza hacia el centro, desde la derecha hacia la izquierda, detengo el centro, estiro los brazos hacia la tierra, vuelve la rodilla hacia el frente y deslizo la pierna por la cara frontal y dibujo ese medio círculo. Y ahora, aquí atención, Voy con este medio círculo hacia atrás y en vez de detener con la pierna hacia el costado, va a seguir dando un gran paso hacia atrás. Hasta que la pierna izquierda me queda por completo detrás de la pierna derecha en una sola línea. Y estiro los dedos, me voy a poner más cerca para que se vea, sería ahí. Estiro los dedos en las manos, quedaríamos exactamente en la misma línea. Esta vez que nuestros piecitos, si es posible, no estén abiertos, es la misma línea literal. Imaginen que tienen una línea roja en el medio que la tienen que estar pisando con los dos pies. Que haya bastante distancia entre pie y pie. Por lo menos dos o tres pies del cuerpo de cada uno. Estiro los brazos y aquí sí vamos a ir bien profundo en este balance en la oscuridad. Vamos a mirar un punto fijo hacia la tierra. Y cuando se sientan cómodos, cómodas, vamos a cerrar los ojos. Y al cerrar los ojos en esta postura van a notar todo lo maravilloso que sucede en su cuerpo. Que el cuerpo nos trata de mantener en pie, y de ahí florece esa confianza interna, este balance interior, este balance en la oscuridad, que es lo que estamos buscando, esta postura es maravillosa para limpiar la mente en un instante, sientan que van con sus pies y sus brazos hacia la tierra, que no se eleven sus hombros, eso nos da más estabilidad, yo les recomiendo que inclusive hasta los que están observando la clase hoy en algún momento prueben esta postura que es realmente hermosa. Nuestro cuerpo hace todo para mantenernos en pie y florece esa estabilidad y esa confianza desde el centro. Traten de estabilizarse en ese centro, de encontrarse en la oscuridad y de observar cómo nos ponemos de pie cuando no podemos ver. Vamos hacia ese lado oscuro, desconocido, para hacerlo consciente. Y ahora muy lento y suave, abro los ojos, flexiono la pierna de adelante y damos un paso hacia adelante, quedando en postura inicial otra vez. Todo el tiempo estoy creando estas dos fuerzas opuestas, hacia la tierra y hacia el cielo, con un cuerpo amplio, con un centro en expansión entre 160. Y ahora cambio, me voy con la pierna derecha hacia atrás. Y voy a dejar las piernas en una misma línea, ni siquiera abriendo los dedos de los pies, en una misma línea. Ahora las palmas, en vez de estar apuntando hacia adelante, va a ser el dorso de la mano lo que mira adelante. Y las palmas van a mirar hacia atrás. El pecho por delante, el corazón abierto. Miro un punto fijo hacia la tierra. Y cuando estoy listo, cuando estoy lista, simplemente cierro los ojos. Y me encuentro ahora, otra vez, despertando ese centro en la oscuridad desde el otro hemisferio. Creando ese balance interno. Ese balance que no necesita nuestros ojos para confiar. Siéntanse pesados hacia la tierra desde sus piernas, no gasten energía en su cara. Relajen todos los músculos faciales. Esa energía la necesitan las piernas para estar en pie. Aflojen hasta la lengua, las cuerdas vocales, la garganta. Encontramos ese silencio en el centro. Ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda. Y para la derecha, solo en el centro existo, solo en el centro me es posible avanzar. Lento y suave, abro los ojos, flexiono la pierna izquierda y damos un pasito hacia adelante. Me quedo en silencio, observo, observen sus lados, su cuerpo, sus manos, habitan sus manos, habitan sus dedos. Y noten la energía y el pulsar del corazón en los dedos, las pulsaciones. Como si tuviéramos el corazón en las manos, que es lo que está sucediendo. Que nuestro cuerpo físico abrace estas sensaciones, las reconozca. Y ahora suave vamos a empezar abrir un poquito las piernas separándolas, así voy a volver, voy a apuntar más hacia abajo, así vamos a hacer este movimiento <coughs> preparando la apertura de las caderas para las posturas que siguen. Desde este lugar estando de pie vamos a ir flexionando hasta descender cada uno hasta donde pueda. La idea es que las plantas de los pies queden en la tierra si es posible, si esto no es posible, no pasa nada, van a quedar elevando ahí los talones y van a hacer el movimiento un poquito más corto. Con el tiempo esto va a ir sucediendo si lo practicamos todos los días. Los que pueden mantener la planta de los pies hacia la tierra, la idea es alinear la columna. Alineo y ahora vamos a cruzar el brazo izquierdo por delante del brazo derecho. Y desde aquí vamos a empezar a trabajar unos movimientos simulando justo como el volar de un águila, el movimiento de un águila, al despertar. Despertando desde nuestro centro hacia arriba, hacia el tren superior. Entonces... Vamos a inhalar y cuando inhalo voy a separar los brazos desplegando como si abriera mis alas y voy a elevar bien alto esos talones, bien alto, que desde mi centro absorbo y estiro hacia los lados. Y al exhalar vuelvo a bajar y cierro y relajo la cabeza hacia la tierra. Inhalo y vamos cruzando los brazos, derecho por arriba y izquierdo y luego, y luego al revés. Exhalo. Inhalo, abro mucha fuerza en esas piernas, mucha estabilidad en ese centro, exhalo, inhalo, exhalo, representando ese despertar de la conciencia, ese vuelo que queremos elevar y ese trascender de nuestras debilidades, todo está basado en la naturaleza, en la naturaleza sabia y nos enseña, varios movimientos están inspirados en la naturaleza, que no sea un repetir, cuando inhalo traten de abrir ese pecho, cuando exhalo me cierro, y busco mi centro otra vez, bien arriba esos talones, lo más que puedan, exhalo, inhalo, y ahora por última vez exhalo y me voy a quedar con los brazos cruzados, pero esta vez en vez de dejar caer la cabeza voy a tratar de enderezar la columna, todo lo que me sea posible y ahí me voy a quedar, Vamos a cerrar los ojos y cada uno va a realizar 13 respiraciones. Si 13 respiraciones es un montón, recuerden que no importa por completo la forma física, es solamente una parte. Si siento que no aguanto, simplemente apoyo las rodillas y me quedo ahí mis 13 respiraciones. Cada uno hace lo que puede con respeto y amor a su cuerpo. Entonces me va a quedar unos instantes realizando estas 13 respiraciones, solo si puedo, si me siento bien. Dejando que ese agua en nuestras caderas, esa lubricación se active, permitiéndome la apertura, la soltura. Y ahora libero los brazos, apoyo las manos en la tierra y voy a llevar la cabeza hacia la tierra y voy a empezar a elevar los glúteos hacia el cielo. Vamos a enderezar de forma paralela nuestros pies, los bordes externos de los pies marcan las líneas paralelas y elevo. Los isquiones hacia el cielo manteniendo las piernas flexionadas voy subiendo vértebra a vértebra suave, vértebra a vértebra lo último en subir es la cabeza y exhalando me pongo de pie para que no quede ningún tipo de tensión vamos a separar los brazos del cuerpo vamos a empezar a hacer rotaciones con las muñecas hacia afuera acá muevan sus dedos activen sus dedos en ese movimiento rotación externa Dejo que caiga la cabeza al pecho y empiezo a hacer círculos con la cabeza. Elijan un sentido y sobre todo coordinen el movimiento entre la rotación externa de las muñecas y la rotación cervical. Y lo fundamental, unirlo a la respiración. Cuando inhalo la cabeza sube, cuando exhalo la cabeza baja. Cuando inhalo relajo todo el área de mandíbula, lengua, labios, boca. Todo lo que se inserta en el área cervical lo aflojo. Y cuando la cabeza pasa por el centro, detengo y cambio. Vamos en rotación interna con las muñecas hacia adentro y hacia el otro lado con la cabeza. Y recuerden mover sus dedos. Siento cada uno de mis dedos. Eso me activa también todo lo que es el sistema nervioso la atención, la coordinación. Y cuando la cabeza pasa por el centro, detengo, aflojo. Inhalo, reincorporo la cabeza con el resto de la columna y ahora sí vamos a colocar el tapete para pasar hacia la tierra a través de un círculo energético. Bueno, de varios círculos energéticos. Así que si no tenían tapete, lo colocamos. Lo voy a poner de lado y lo voy a mostrar de diferentes... Lugares, la idea es que puedan fluir con esta energía que vamos a ir generando en este círculo energético, renovando desde la base de la columna hasta la coronilla. Bueno, entonces nos colocamos al comienzo del tapete, jalo esa energía de la tierra, coloco las manos en el cinturón de poder, pero ahora lo que vamos a hacer es llevar las palmas que apunten hacia el cielo. Es como si abro para que desde este lado vamos a empezar a hacer esos tipos de movimiento con nuestra pelvis, cadera eh, y sacro. Entonces, manteniendo esa postura, flexionando piernas, al inhalar, voy a empezar a abrir, llevando isquiones, coxis hacia atrás. Abro desde la columna baja, luego media, dorsales, alta, cervicales y por último cabeza, hombros bajos. Exhalando voy a empezar a cerrar desde la base, desde mi coxis. Recolectando esa energía, serpenteando la columna. Inhalo, estiro y exhalando voy a caer redondito hacia la tierra, como una cascada, como el agua. Las manos tocan la tierra, si no llego flexiono en piernas y arrastro esa energía por la tierra. La recolecto por mis piernas, en contacto los dedos con el cuerpo y exhalando la deposito otra vez en las caderas. Y vuelvo a comenzar, inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, estiro, exhalo, caigo redondito hacia la tierra, arrastro esa energía y voy subiendo, inhalando otra vez, exhalo, depusito, inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro y exhalo, caigo hacia la tierra, arrastro esa energía y cada uno continúe ahora con su propia respiración. De verdad los invito a que cierren sus ojos y que cuando ya sienten que tienen el movimiento, al cerrar los ojos va a empezar a fluir solo. La misma energía ondular, serpenteando. Serpenteando, dejando que todo fluya como el agua. Tan poderosa que llega siempre hacia donde quiere. Igual que la energía. Mira, lo abro, ya lo cierro. Y dejamos que eso fluya. Cuando todo el cuerpo está colgando hacia la tierra, dejen que su cabeza también cuelgue hacia la tierra. Recuerden que la cabeza es la continuación de la columna. No la detengan, no traten de mirar para arriba. Dejen que se vaya la coronilla hacia la tierra. No se miró. Vamos a hacer uno más. Y ahora, cuando sus manos lleguen hacia la tierra, vamos a caminar hacia adelante y vamos a colocarnos en postura de cuatro apoyos, cuadrupedia. Esos cuatro apoyos firmes, como cuatro pilares, representando los cuatro elementos, los cuatro rumbos, donde me estabilizo en esos cuatro rumbos y elementos. Nunca cuelgo, nunca caigo, me estabilizo. Desde ahí vamos a empezar a realizar este movimiento dorsal, notando esa diferencia al inhalar. Voy a dejar que el pecho caiga entre los homóplatos y escápulas sin que caiga el centro y al exhalar voy a empujar. Inhalo, mundo, exhalo, empujo. Inhalo, mundo, exhalo, empujo. Este movimiento que se llama retracción y protracción de escápulas me crea estabilidad. Estabilidad escapular, estabilidad en el frente superior. Inhalo, hundo, exhalo, empujo. Inhalo, hundo, exhalo, empujo. Por última vez, cuando empujo, detengo, apoyamos los empeines, la parte de atrás de los pies, y voy llevando glúteos hacia talones, hacia atrás, con la columna líquida, bien hacia atrás. Cuando ya apoyé los glúteos, deslizo brazos hacia adelante y relajo la frente hacia el piso. Me aflojo hacia la tierra. Apoyen el entrecejo, en el piso, rindiendo la mente hacia la práctica, ofrendando la gema hacia el corazón. Vamos ahora a caminar con la yema de los dedos hacia adelante, dejando solo la yema de los dedos, ya no apoyo los brazos, solo las yemas. Inhalo y al exhalar voy caminando hacia el costado derecho, estirando todo mi lateral izquierdo, de nuevo, quiero crear espacio en esas costillas bajas, en lo que se conoce como el área blanda, ese espacio. Inhalo, voy caminando hacia el centro, solo con la yema de los dedos, exhalo, voy hacia el lado izquierdo, me estiro, inhalo, voy hacia el centro, exhalo, apoyo manos, libero los glúteos hacia arriba y apoyo dedos de los pies, estabilizamos postura, estabilizamos centro y ahora desde aquí tomo una inhalación profunda y vamos a levantar las rodillas 5 centímetros del piso y ahí nos vamos a quedar otra vez ya estuvimos activando, trabajando sintiendo ese centro ahora lo ponemos en acción cada uno igual puede apoyar cuando lo sienta, y pueden aguantar de manera cómoda y placentera estoy, respiro si lo necesito apoyo antes no hay problema ahora suavemente exhalando voy a llevar los glúteos hacia atrás y hacia arriba leve, manteniendo rodillas flexionadas O celot, columna herida otra vez acecho y devoro mis debilidades. Y ahora inhalando muy suave voy a empezar a extender las piernas hacia el cielo. Buscando este contacto entre el abdomen bajo y los muslos. En masa el venado. Y solo si puedo, si me lo permite el cuerpo hoy, llevo los talones hacia la tierra. Solo si puedo. Ahí, talones hacia la tierra. Luego exhalo, arriba, talones, bajo, isquiones un poquito, selecciono celos y deslizo hacia adelante. Cuatro apoyos. Descanso rodillas sobre la tierra. Ahora separo las rodillas, el ancho del tapete, apoyo los empeines y me deslizo hacia atrás. Ahora tengo esta apertura en las caderas. Ahí. Y descanso. Y ahora con esta apertura en las caderas, en vez de sentir que es la frente la que quiero acercar, que sí se va a acercar, también quiero acercar el corazón, como si quisiera sembrar Xochitl a la tierra. Quiero que mi corazón esté bien cerca de la tierra. Entonces relajen ingles, relajen caderas para que eso pueda suceder, que se acerque el corazón hacia la tierra. Perfecto, y ahora desde acá vamos a entrar en las posturas, las posturas centrales del oeste. Entonces voy reincorporando la columna, vértebra a vértebra, tomo postura de cuadrupedia, y ahora lo que vamos a hacer es colocarnos de costado, la cadera va a tocar el piso, ese del costado que estén mirando para acá, no hay problema, después vamos a girar, y vamos a colocar las piernas así en 90 grados, formando una L, y nos vamos a ir recostando de lado. El brazo izquierdo va a quedar por, bueno, o el brazo que les quede cerca del piso, va a quedar por debajo de la cabeza, y voy a recostar la cabeza en ese brazo. Entonces eso me va a dar un sostén. Y las piernas en 90 grados, como si fuera una silla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, desde este lugar, encontrando estabilidad con el brazo que tengo arriba, puedo apoyarlo en el piso, dándome otro sostén. Y ahora suave voy a empezar a estirar las piernas hacia el costado. Encontrando el balance y el equilibrio en esa línea, sobre el lateral del cuerpo. Voy a empezar a estirar, elevando la pierna que está arriba. Y la voy a flexionar llevando la rodilla hacia mi codo y el pie en flex. Luego estiro hacia el cielo desde ahí y vuelvo a bajar. Ahora de la planta del pie voy a arrastrarla por la pierna que está debajo. Cuando ya llevo la rodilla hacia el codo detengo, saco los deditos hacia afuera y empujo el pie en flex. Y lo vamos a hacer dos veces más. Así terminamos de lubricar las caderas para la postura del temit y el soñador. Estoy dibujando como si fuera una especie de caricia, pero con un círculo. Quiero abrir mi cadera, luego estimulo ahí la activación de esa cadena muscular cerrando, empujando con el talón hacia el cielo, los deditos hacia ustedes. Eso. Y ahora por última vez, vuelven las rodillas a 90 grados. Voy a levantar la cabeza y vamos a colocar la mano que estaba debajo, tapando el oído, que está más cerca de la tierra. Y acá voy a mostrar diferentes variantes. Entonces, si quieren, por favor, primero observen las diferentes y cada uno después va a tomar la que le resulte más cómodo. Podemos quedarnos aquí, con las piernas flexionadas en 90 grados, si esto me resulta que va para mi cuerpo hoy. Y luego con la otra mano voy a terminar de tapar el otro oído. Los dedos van a mirar hacia mi garganta. En vez de mirar hacia arriba, los dedos miran hacia mi garganta haciendo esta rotación interna. Esta puede ser una variante. Si acá estoy cómodo, voy a extender las piernas, quedando en esta variante, en otra. Si aquí igual estoy cómodo, vamos a probar el reto de la postura. De abrir la cadera, juntar la planta de los pies y entrar en la postura del temíptico, las piernas separadas y abiertas. Esa sería otra opción. Y ahora la última, última opción para el que quiere el que pueda... En vez de estar con las costillas apoyadas en la tierra, vamos a levantar, dejar el codo apoyado en la tierra y vamos a quedarnos con el centro elevado y activo en el aire. Esas son todas las variantes. Entonces puedo estar aquí, puedo estar aquí, puedo estar ahí y también puedo estar ahí. Nada es correcto o incorrecto, es lo que mi cuerpo necesita hoy. Entonces cada uno tome la postura que siente que puede hacer hoy y vamos a entrar con esta intención en el soñador de ser testigo imparcial de un sueño verdadero. Cierro los ojos, voy hacia adentro y al tapar mis oídos y al bloquear, la respiración se escucha como un sonido de mar, como este agua o este viento. Vayan directo hacia ese sonido que produce la respiración y con esta intención tan poderosa, tan hermosa, de ser testigo imparcial, no juzgo, no opino, no, no pongo una opinión detrás de esa observación. Me regalo un momento donde la mente no reacciona. Me regalo un momento donde no estoy juzgando todo lo que me rodea, sino simplemente existiendo. Empiezo a respirar solo nariz, nariz. Cierren sus ojos. ¿Cuál es ese sueño verdadero? ¿Qué es un sueño verdadero para cada uno de ustedes? ¿Puedo identificar esta imparcialidad en este existir? Voy hacia adentro en esta postura del oeste, que representa también esta imaginación, esta capacidad de soñar y esta apertura en mis caderas, que estoy abriendo mis emociones, me estoy exponiendo, pero ante mí mismo me estoy exponiendo, ante nadie más, en mi propia práctica, en mi trabajo personal. Y ahora muy despacito, súper lento, súper suave. Vamos a comenzar a salir de la postura todos, liberando el brazo que bloquea el oído de arriba y extendiendo las piernas. Encontrando otra vez este balance en una línea sobre el lado del cuerpo. Y luego muy suave, estiro el brazo que está debajo. Y desde aquí vamos a ir rotando para caer hacia el suelo con la espalda, quedando boca arriba recostados sobre el tapete boca arriba, y nos vamos a abrir a separar hacia cuatro puntos como si fuéramos una estrella, pero por completo, súper, súper estirados, súper estirados, y el centro te de que se vaya hacia atrás y hacia abajo, y me estiro, me estiro, abran sus dedos, abran sus ojos, abran su boca, saquen la lengua si quieren, separen los dedos de los pies, me estiro, me estiro por completo, todo lo que sea posible, y ahora exhalando, vamos a ir girando hacia el lado contrario para meternos en un capullo, en una semilla, como si fuera posición fetal. Entonces voy a ir girando, en mi caso sería para el lado derecho, y me voy a hacer una bolita chiquitita en el piso, me voy a hacer un capullo. Voy a cerrarme por completo hacia mi centro. Voy a llevar los antebrazos hacia mi cabeza para que me tapen, para que me den esa oscuridad. Rodillas hacia cabeza, cabeza hacia rodillas buscando esa oscuridad, volviendo hacia ese origen, eso, vuelvo a ser semilla. Vuelvo a ser semilla para despertar otra vez. Primero hacia adentro, primero hacia abajo, hacia el oscuro, para luego florecer hacia la superficie, como los árboles. Perciban los sonidos que produce el cuerpo físico. A veces cuando estamos en prácticas muy conscientes se empiezan a percibir diferentes sonidos. El cuerpo recibiendo la práctica, los movimientos. Observen su mente, ¿qué hay ahí? ¿Qué reacciones están sucediendo? Y ahora por ese mismo costado me empiezo a abrir, en ese capullo me empiezo a abrir porque vamos a quedar justamente del lado contrario. Para prepararte, Miki, ahora de este lado, empiezo a abrir, despegar ese capullo, me estiro en ese lateral, me estiro en el nuevo lateral del cuerpo. Busco el balance, busco la estabilidad, desde el centro, desde activar ese centro y conectar. Luego levanto la cabeza y coloco la mano derecha, bueno, la mano que está cerca del piso, debajo del... del oído que está cerquita de la tierra. Y aquí cada uno elija su variante. Ahora ya sabemos cómo va a ser la postura. Puedo dejar las piernas estiradas, puedo flexionarlas a 90 grados, puedo llevar plantas de los pies juntas, luego colocar el brazo, y por último, el que lo desee, puede quedar solamente sobre su codo. Cada uno haga la postura que le permita el cuerpo hoy. Con amor, con respeto por ese templo. Cierro los ojos, activo esa respiración nasal y voy profundo hacia esa intención. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Me mantengo firme y estable en esa observación donde no intervengo. Y dejó que esa imaginación florezca. No tiene que haber dolor, no tiene que haber incomodidad. Si esto existe, cambien la postura de sus piernas. El cuerpo es solo una forma. Dejen que florezca la esencia. Y ahora lentamente, suave, otra vez, vamos a desplegar primero las piernas, libero el brazo que está arriba, estiro las piernas, estiro el brazo que tengo debajo y me encuentro en balance en ese lateral. Y desde aquí muy suave me dejo caer boca arriba, hacia el cielo otra vez y empiezo a abrirme en estrella nuevamente. Ábranse por completo, hacia los extremos, así como una estrella. Y esta vez, en vez de estar en apertura completa, voy a cerrar los puños bien fuerte, voy a apretar los deditos de los pies y voy a cerrar toda mi musculatura facial, voy a apretar los ojos, apretar la boca, la nariz, voy a hacer como un muñón de energía al centro. Con mucha atención de que cuando aprieto la cara no aprieto los dientes, no aprieto mandíbulas, solamente lo que es musculatura, labios, cachetes. Ojos aprieto, aprieto y estiro en esos cuatro puntos, como si fuera una estrella sobre el suelo. Aflojo y exhalando me hago un capullito chiquitito, ahora hacia el lado contrario. Vuelvo a ese centro para renacer, un capullo bien pequeño, esta posición fetal que tanto nos relaja la columna. Esos brazos tratan de darnos oscuridad. Necesito esa oscuridad para florecer. Perfecto. Y ahora por ese mismo costado por el que nos encontramos, lo último que va a subir es la cabeza. Voy a empezar a has el capullo stopped. y voy a empezar a elevar suavemente el cuerpo. Por ese mismo costado, la cabeza siempre es lo último de reincorporarse me reincorporo, giro hacia un costado para que los isquiones, los huesitos debajo de la cadera me queden apoyados en la tierra y apoyo la planta de los pies en el piso. Y nos vamos a preparar ahora para entrar en la postura de Teomama, el Chiram, el profeta del Chacmol. Entonces, columna bien erguida, pies ancho de caderas, voy a elevar mi brazo derecho hacia el cielo, inhalo, y voy a marcar este círculo y esta rotación hasta que la, la palma quede apoyada en el piso con los deditos mirando hacia mis glúteos. Luego el otro brazo, inhalo, exhalo y apoyo por detrás. Y aquí es bien importante otra vez esto, esta apertura en mi pecho, esta elevación del esternón. Voy a tratar de mantener esa apertura constantemente y desde ahí exhalando voy a empezar a rotar desde mis caderas mantengo el pecho abierto y son mis caderas las que rotan mi huida hacia atrás hasta que mis codos toquen la tierra se apoyan y cuando los codos toquen la tierra no se dejen sumergir amplifico ahí estiro, le doy espacio a ese pecho vamos a visualizar cerrar los ojos y visualizar esta mariposa posada sobre nuestro pecho y me quiero quedar tan quieto, tan quieta y tan amplio para que no se vaya, para que no se mueva representando ese aliento de vida, este hiliot, en esa mariposa. Y ahora desde aquí vamos a empezar a darle esta fortaleza a nuestros brazos, a la parte alta del cuerpo. Abro los ojos, apoyan por completo, fuerzan las palmas, activo los tríceps, y desde ahí inhalo y empujando la tierra me vuelvo a levantar manteniendo el pecho abierto. Es pura activación del tren superior y el centro. Exhalo y voy rodando otra vez hacia abajo. Siempre el pecho abierto. Inhalo y empujo hacia arriba. No es desde dar un cabezazo hacia adelante. Es desde mantener este centro estable y la fuerza de mis brazos, mis manos, hasta los dedos, empujando la tierra. Con la respiración de cada uno, continúa en este movimiento. Al inhalar subo y al exhalar desciendo. Al inhalar, subo. Y ahora la última vez que descendemos, nos vamos a quedar aquí. Y aquí lo que avisé del cojín era justamente para esta postura. Como vamos a estar un ratito y vamos a trabajar la respiración barredera, si no tengo mucha fuerza en el centro, me va a empezar a cansar y me va a empezar a hundir. Entonces utilicen su cojín, utilicen mantas, almohadones, dense los elementos que necesitan para estar bien en la postura. Abro el pecho. Voy a acercar los codos levemente hacia mis costillas y hacia mis caderas para simular este cuenco de agua que sujeto sobre mi vientre bajo. Esos espejos. Siempre el corazón abierto. Y ahora suave, voy a empezar a elevar las piernas al 90 grados llevando las rodillas hacia mis caderas. Solo 90 grados, sin que se caiga el pecho. Activamos la puntita de los dedos de los pies. Me quedo ahí. Y ahora de a una voy a empezar a bajar una pierna y luego la otra manteniendo estos 90 grados, bajo, subo, bajo la otra, subo, lo puedo unir a mi respiración, inhalo, exhalo y continúo de esa manera, inhalo, subir, exhalo, luego detengo, junto las rodillas y bajo juntas las piernas y solamente la puntita de los dedos de los pies toca la tierra, me quedo hacia el centro. Y ahora vamos a empezar con esta respiración barredera nuevamente. Vamos a llevar la cabeza hacia el lado derecho. Cierro los ojos. Y empiezo a inhalar llevando la cabeza, rotándola hacia el lado izquierdo. Y cuando llegue hacia ese lado izquierdo, cada uno con su propio ritmo, su propio tiempo, vamos a exhalar. Soltando. Y así cada uno va a continuar Luego vuelvo inhalando hacia el lado derecho. Cuando recién llegue por arriba del hombro, suelto y continúo. Recording is on. Cada uno con su propio ritmo a su propio tiempo. Y va yendo directo a, y profundo hacia esta intención de ser el conquistador del vaso de las águilas. Nuevamente ser el conquistador de esta visión amplia de esta observación sin juzgamiento. ¿Qué es ser el conquistador? Triunfar sobre nuestras emociones, quizás. Triunfar sobre nuestros diferentes estímulos, quizás. Que no sea solo una frase, cada uno que pueda encontrar un sentido a sus intenciones. Llévenlo a su vida, a su vida diaria. ¿Qué es ser el conquistador del vaso de las águilas? Si es mucho mover la cabeza, simplemente se quedan al centro intencionando. Si es mucho estar así, coloco cojines debajo de mi cuerpo. Y ahora cuando llego al centro, cada uno a su propio ritmo va a detener ahí. Y ahí nos vamos a quedar un instante de inquietud absoluta. Vamos a vaciar los pulmones y vamos a seguir reteniendo en vacío. Y observar esa mente en vacío. Solo un instante. No respiro. No respiro. Y ahora sí, inhalo. Y al exhalar suave voy a ir apoyando los brazos hacia la tierra y me voy recostando boca arriba. Suave, sintiendo este alivio de a poco. voy Estirando una pierna, luego la otra. Y aflojen todo el cuerpo, relajen. Nos hundimos en la tierra, me deshago. Suelto. todo el cuerpo pesado hacia la tierra, me afloja. ¿Me muerto? va a quedar unos instantes simplemente respirando. Lento voy a volver a apoyar las plantas de los pies sobre la tierra. Vamos a preparar para la última postura que vamos a realizar, el pan o el puente, y también voy a mostrar sus diferentes variantes. Aquí es donde más respetuosos tenemos que ser con nuestro cuerpo. Vamos a representar la trascendencia de estas debilidades que estuvimos trabajando desde el comienzo. Apoyo las palmas a los costados de los glúteos fuertes contra la tierra. Y desde acá primero vamos a preparar el cuerpo. Lentamente, inhalando, voy a empezar a despegar desde el coxis las caderas hacia el cielo. Y voy a ir vértebra por vértebra elevando mis caderas. Activando manos, brazos, activando los talones hacia la tierra. No aprieten los glúteos, que esto me comprime las lumbares. Activen muslos y muslos internos, no glúteos. Y empujo hacia el cielo. Luego exhalando voy a ir bajando, vértebra, vértebra, rodando. Y esto lo vamos a hacer varias veces. Dándole este movimiento a nuestra columna. Varias veces. Usan su respiración, su propia respiración es la guía, al inhalar voy subiendo, vértebra a vértebra y al exhalar voy bajando. Ojo ahí hay algunos que se les están abriendo las rodillas demasiado, busquen que sus rodillas y sus piernas tengan la misma línea que sus caderas. Ahí va. Decidí colocar esta postura del centro justamente como ese retorno de la conciencia hacia las profundidades, ya que trabajamos con estas posturas del oeste, con estas respiraciones barrederas. Vamos a finalizar con esta postura del pano antes de entrar en la técnica nahuálica del día de hoy. Cuando sus glúteos toquen la tierra por última vez, empujen el abdomen bajo hacia atrás y sientan el área plana del sacro hacia la tierra. Así ahí libero tensiones en la columna baja y ahora traigo las rodillas hacia mi pecho y me abrazo. Me doy un pequeño masajito, un masajito lumbar, un masajito abdominal. Pueden mover las piernas hacia los lados en pequeños círculos. Y luego acá también va a haber dos opciones. La postura del palo para los que conocen, ya o la, la hacen, es como la chakrasana en yoga, como el puente completo. Y la, la variante 1 es como una mesa. Entonces, cada uno va a hacer la que siente y la que pueda. Vamos a poner la planta de los pies en el piso. Entonces, para la variante 1, como hicimos en el chakmol, me voy a des, al despegar, pero esta vez utilizando mis codos. Uso los codos. Uso la fuerza de mis brazos, por último la cabeza y reincorporo. Desde aquí, para que va a ser la variante 1, estabilizo las manos hacia la tierra. Primero las muestras, después las hacemos. Levanto caderas hacia el cielo y entro en la postura de pano. Acá, en este caso, a mí, en lo particular me gusta que la cabeza quede siguiendo la línea de la columna. No dejándola colgada hacia atrás porque es mucho peso. Puedo quedar ahí. Esa sería variante 1. Variante 2, para el que no se siente preparado y está estable en su práctica, lo que sienta, vamos a llevar las manos apoyadas a los costaditos de la cabeza, los codos hacia el cielo, los talones bien cerca de los glúteos. Y desde esa fuerza de manos y extremidades hacia la tierra, me voy a levantar y voy a apoyar primero la coronilla hacia el cielo. Y luego desde ahí voy a empezar a ampliar, estirando los brazos. Y voy a tratar de caminar hacia atrás, elevando un poquito más la postura, empujando hacia el cielo. Entonces cualquiera de estas dos variantes, cada uno vamos a realizar. Entonces ahora sí vamos a entrar todos juntos, cada uno se prepara para la que eligió. Y vamos todos juntos, así sincronizamos esa energía, no importa que estemos en la distancia. Cada uno prepara su postura. Inhalo profundo. Y al exhalar nos alzamos y trascendemos nuestras debilidades. Nos alzamos sobre lo que nos detiene. Y sembramos esta semilla de una conciencia mucho más profunda. Me estiro en la postura, me leo y pongo al máximo mi fuerza de voluntad. Y suave vamos bajando hacia la tierra, muy lento, muy suave, hasta que se apoye el sacro otra vez, la parte plana. Aquí estamos todos ya en el mismo lugar. Y traigo las rodillas hacia mi abdomen, abrazo. Y nos quedamos unos instantes aquí en quietud. Cierren sus ojos, quietud absoluta. No me muevo, solo me quedo ahí. Vamos a ir una vez más, cada uno con la variante que ha elegido. Pies sobre la tierra. Preparo, tomo una inhalación profunda, y al inhalar me alzo y trasciendo mis adversidades. Respiro en la postura, me alzo y trasciendo mis adversidades. suave, los glúteos van bajando hacia la tierra, o bueno, en el caso de que estemos al revés, la coronilla hacia el suelo otra vez, recuesto el, piso, eh, recuesto el cuerpo hacia el piso, y otra vez, abrazo rodillas hacia mi abdomen, y ahí me quedo, no muevan nada, no hagan movimientos bruscos, dejen que su columna se relaje hacia la tierra. Y ahora giro otra vez por el lado derecho y me hago un capullito por ese lado derecho. Nos vamos a quedar en esa postura de capullo unos instantes. Escuchan su respiración y su frecuencia cardíaca que están unidas. Y con ese aliento de vida calmen su frecuencia cardíaca. Nos vamos a preparar para hacer la técnica nahuálica del día de hoy, la recapitulación. Entonces suave y lentito, vértebra-vértebra, por ese lado derecho nos vamos a ir reincorporando. Hasta tomar una postura de sentados que nos resulte cómoda. Tomen la postura que les parezca cómoda para sus piernas porque vamos a estar un ratito, entonces... Pueden también utilizar el cojín, colocarlo debajo de ustedes. Ajustes importantes para las posturas de sentado es que a veces estamos erguidos, pero no nos damos cuenta que nuestra columna está haciendo esto, nos estamos viniendo para adelante. Entonces sientan que hay una estabilidad entre coronilla, hombros, crestas ilíacas e isquiones. Directo como canales hacia la tierra, anclados, como ácatos, como una caña. Somos firmes pero también flexibles, como el agua, erguidos pero no rígidos. Vamos a colocar nuestras palmas directas sobre las rodillas para que los deditos no me produzcan distracciones ni movimiento. Mirada amplia hacia el frente. Y luego suave vamos a cerrar los ojos. Primero vamos a hacer un recorrido por nuestros vehículos, calmándolos por nuestros diferentes cuerpos, comenzando por el cuerpo físico. Observen si hay incomodidades, si hay molestia, tensión. Para que cada vez que exhalemos podamos soltar eso. Observen dónde está muy flojo y hay que activar, y dónde está demasiado activado que se produce rigidez para encontrar un punto medio. Activo la respiración nasal y la empiezo a hacer más profunda. Y estas respiraciones profundas Van a hacer lo que se me, que, que se calme el resto de los vehículos. El aliento vital va a empezar a calmar las emociones, los pensamientos. Y no vamos a reprimir nada ni a luchar contra ningún pensamiento. Dejen que aflore. Lo que está muy pegadito a la superficie, por debajo de la piel. Y me quedo en silencio y eso sale a flote. Recibanlo, obsérvenlo, le está pidiendo salir. Por eso es lo primero que sale. Lo recibo, lo observo y lo suelto. No me involucro en opiniones con eso. Hay diferentes técnicas de recapitulación, plaña. Vamos a utilizar hoy Ichiloa, deshaciendo los pasos, recordando eventos que recién sucedieron desde que nos despertamos hasta este momento. Entonces vamos a ir con nuestra atención, con nuestra imaginación y visualización al instante en el que abrimos los ojos esta mañana. Vayan directo a ese instante. Acabo de abrir los ojos. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Mi actitud. ¿Qué tipo de mente tenía al despertarme? ¿Pude observarlo? ¿Pude estar presente? ¿Pude darme cuenta de qué tipo de yo era? ¿Qué fue lo primero que hice? El primer movimiento. ¿Qué fue lo primero que hice al despertar? Y no solo lo que hice, sino qué mente, qué actitud, qué emoción había ahí. Luego los primeros movimientos, los primeros pasos. Si acaso estamos acompañados, mis primeras palabras. ¿Cuáles fueron mis primeras palabras? Voy directo a recordar paso a paso para encontrarnos a nosotros mismos. Para encontrar si hay esas rutinas conductuales que nos estancan y liberarlas. Recuerdo para encontrarme, no para juzgarme. ir recordando qué hice después cuando nos fuimos preparando para la práctica había expectativas o no qué tipo de pensamientos había las ganas la energía que tenía en ese momento estaba presente en mi actuar o mi mente iba a otro lado iba más rápido se lleva al futuro o al pasado. Tratan de recuperar cada acción que hicieron y observarla desde un lugar más completo para que nuestra mente libere y nos quedemos con la experiencia y no con lo que creemos de ello. Luego llegó el momento de la práctica. Y prendimos la cámara, nos predispusimos a estar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Y cuál era mi reacción frente a eso? ¿Puedo recordar qué fue lo primero que hicimos? El primer movimiento, esa primera respiración. Luego en el saludo, podía conectarme con los rumbos, con los elementos. O todavía ese diálogo en la mente me despierta. Preguntaba qué es lo que estoy haciendo. Luego del saludo de los estiramientos, las posturas. Y así cada uno nos vamos a tomar un instante para llegar al momento en el que nos encontramos. Les voy a pedir que recorran la práctica. Recorranla bien profundo con su atención y observen su actuar en esa práctica, su actitud emocional, su actitud mental, su actitud energética. Observen cada detalle para poder liberar la energía, utilizarla, dejar que fluya. que esta noche tengamos esa cuota extra de energía para usarla en el ensueño. activo la facultad de recordar y no el juzgamiento. Cuando vamos llegando al momento presente, me vuelvo otra vez a recorrer, me vuelvo a encontrar, aquí y ahora. ¿Cómo estoy, aquí y ahora? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que sucede? Permitimos este otro tipo de percepción, como que nuestros poros se abren, la piel se deshace, y pudiéramos ver con todo nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea, esta percepción que todos tenemos, pero que la mente mecánica nubla y no nos permite percibir más allá. Hoy en este día de Águila, ampliamos esa visión, nos proponemos abrir esas alas de la percepción. De ir más allá de los ojos y percibir la esencia única en todas las formas. a dejar que este lado oscuro nos abrace por un instante más en esa oscuridad donde se puede desarrollar este potencial, ese nahual, abriéndonos a recibir. Permitan ser recibir. a ir volviendo a la superficie, a este tonal, a este cuerpo físico, a los sentidos, lento, suave, a través de respiraciones más profundas y a través de recorrer ahora los sentidos, activen su olfato, perciban el ambiente a través de su nariz. Perciban el sabor que tienen en la boca, pueden tragar también saliva. Perciban los sonidos, sonidos muy lejanos y sonidos del cuarto donde están. Y perciban la piel, sensaciones táctiles, lo que nos rodea. Vamos a permitir que una sensación de gratitud antes de finalizar la práctica nos invada. Gratitud con nuestro templo, nuestro cuerpo, donde habita ese ser sagrado que todos somos. Gratitud por tomarnos este tiempo y este espacio para volver a ser uno en esencia. Permitiendo que este día comience con esa sensación de gratitud. Solo por estar respirando. Por disfrutar de cada aliento de vida. Y desde ese lado. Desde ese lugar de gratitud. Lentamente cada uno. Disponernos a abrir nuestros ojos. Suave. Despacito volviendo. Vamos a realizar los últimos últimos movimientos para asegurarnos que no quede nada acumulado. Vamos a elevar los brazos, vamos a estirarlos hacia el cielo, podemos entrelazar las palmas unos bajitos, y al exhalar vamos a girar hacia el lado derecho, llevando la mirada por arriba del hombro derecho, marcando una rotación, no hace falta que sea tan profunda. Luego inhalo, vuelvo hacia el centro, estiro los brazos otra vez, ahora las palmas pueden mirar hacia, el, hacia la tierra, Exhalo y giro hacia el otro lado. Vuelvo hacia el centro. Relajo la cabeza un poquito hacia los laterales. Hombros bajitos. Hago unos movimientos ahora con el mentón hacia el pecho. Mentón un poquito hacia arriba. Luego puedo hacer un círculo hacia un lado. Y luego un círculo hacia el otro lado. Y con eso vamos finalizando la práctica del día de hoy. La Soka Mati a todos y cada uno de ustedes. Y Mixing Yolot, en Rostro y Corazón. Gracias. Que tengan un hermoso día. Y sí, pueden hablar, pueden hablar. Ahora sí pueden hablar. Gracias. Leti. Gracias. Lili, Lili, ¿vas a pedir los correos? Ay, gracias, gracias, Chignawi. Qué genio. Sí. Eh, les quería comentar que, bueno, a la gente que les gusta las prácticas, las clases y, y quieren seguir practicando, la idea es compartir la información de todos los que estamos dando clases y podérselas hacer llegar a ustedes. Entonces, les voy a pedir que en el chat si podrían poner por favor su número, su nombre y el teléfono, porque hay otra otros compañeros y compañeras que están dando clases también y la verdad que estaría bueno que todos tengamos la información.